Para los boricuas que están ausentes, para ustedes esta canción, porque no hay duda que te quieren a su dorinquen de corazón. Estás disfrutando de nuestra programación por WPR TV San Juan, WPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que estén bien en el inicio de otra semana más. Estamos de celebración porque nuestra compañera Chanira Blanco está de cumpleaños. Chanira, de parte de todo el equipo de las Loterías de Puerto Rico y los compañeros de WIPR, te deseamos que pases un día lleno de amor y bendiciones junto a todos tus seres queridos. Muchas felicidades. Soy Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy lunes, 1 de agosto de 2022.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 Ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos para que participes y celebres del verano eléctrico. Y ya estamos listos para el sorteo de esta noche y comenzamos con el Pega 2. Boleto en mano, mucha suerte, Puerto Rico. Veamos cuál es el primer número. Y es el 9. Repito, el 9. El segundo número es el 8. Repito, el 8. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 9-8, el 98. Y pasamos a Pega 3. Boleto en mano a todos los jugadores de Pega 3. Mucha suerte. Favorito de muchos. Primer número es el 1. Repito, el 1. Segundo número es el 4. Repito, el 4. Tercer número es el 8. Repito, el 8. El número ganador de pega 3 de esta noche es el 148, el 148. Y pasamos a pega 4. Boleto en mano, mucha suerte. Pendiente que ya se acerca el primer número, y es el 9. Repito, el 9. Segundo número es el 3. Repito, el 3. Cuarto. Tercer número es el 4, repito el 4, y cuarto número es el 3, repito el 3, el número ganador de Pega4 de esta noche es el 9343, el 9343, y continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Veamos cuál es el número del multiplicador y es el 5, repito, el 5. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un premio de 550 mil dólares. Mucha suerte, veamos los números ganadores. Boleto en mano a todos los jugadores de Loto Cash. Pendiente que se acerca el primer número y es... El 28, repito el 28 Segundo número es el 18, repito el 18 Tercer número es el 12, repito el 12 Cuarto número es el 19, repito el 19 Y quinto número es el 1, repito el 1 Y el sorteo del Bolo Cash, del Loto Cash es... El número 10, repito, el 10. Los números ganadores de Loto Cash son 28, 18, 12, 19, 1 y el Bolo Cash, el número 10. Pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 235 mil dólares. Adelante con el sorteo, mucha suerte. Ya se acerca el primer número, y es el 34. Repito, el 34. Segundo número es el 11. Repito, el 11. Tercer número es el 6. Repito, el